¿Qué pasa? A la paz de Dios, hermano y hermana. Eh, bueno, pues este vídeo sirva a servir de dos cosas. Primero, una introducción para comentaros que, que estoy remodelando los vídeos, no remodelando, lo que estoy es cambiando un poco la organización, porque hasta ahora iba la cosa un poco caótica, es decir, eh, había una mezcla total de, de niveles, de, de, de, de temas y bueno, pues lo que. A raíz de una publicación que se ha hecho en el foro de guitarristas, guitarrista.com, pues eh, me he dado cuenta que es un caos, es total, eh, entonces se pierde un poco el sentido eh, y, y eh, bueno, es un, un mojón pinchado en un palo que se dice por aquí abajo. Entonces lo que, lo que he hecho ha sido, pues, de momento ordenarlos todos por, por nivel de dificultad y aparte en bloques, ¿vale? Entonces estoy creando tres bloques, he creado un bloque llamado Técnica, donde estoy poniendo pues escalas, arpegios, todo ese tipo de cosas. He creado otro bloque llamado eh, Canciones, donde pongo pues, enseño a tocar distintas canciones. Y he creado otro bloque llamado General, en el cual pues, lo que pongo es pues, cosas generales, como eh, tipos de púa, eh, afinaciones, etcétera, etc. Etcétera, ¿vale? bueno, yo espero que con esto esto el tema de, de los bloques pues, sea un poquito más, más fácil organizaros. Y eh, bueno, un episodio que voy a hacer hoy Hoy voy a hacer dos episodios Voy a hacer un episodio de, de técnica Bueno, en realidad los dos son de técnica Uno un poco más fácil que el otro El, el más fácil va a ser de acordes Os Voy a poner la, las tres formas básicas de acordes Y el, el otro voy a hacer es eh, más avanzado de, de, de escala Concretamente voy a hacer la escala de fa en estilo melódico ¿Vale? Bueno, pues sin más dilación me pongo al lío Bien, este es el acorde fa y aunque no vamos a ver ahora mismo nada que tenga que ver con el acorde Fa, lo que sí vamos a ver, a ver es que tocamos, vamos a tocar, perdón, vamos a nombrar los acordes a partir de este formato, ¿vale? Es decir, vamos a tener una serie de acordes que van a tener formato F, o lo que llaman ellos la F-shape, la forma F, vamos a tener otro formato que es el formato D, porque este es el acorde Re, y vamos a tener otro formato que es el formato barra, que sería este de aquí. ¿Vale? Este es el formato que llaman ellos bar. Este es el D-shape y este es el bar-shape, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a ver, el Fa no lo vamos a tocar, lo que vamos a tocar es el Sol, porque los tres acordes y, la, y, la, y el ejercicio que vamos a hacer va a ser en Sol. Entonces, lo que vamos a hacer es, el, vamos a poner el acorde Sol en formato, en formato F, que sería así... La quinta la podemos tocar o no. En este caso no, no, no nos interesa. Luego vamos a poner el acorde sol en formato de Estos acordes son, antes de que se me, se me olvide, estos acordes son movibles. Es decir, que esto es Fa. vale Tres trastes más arriba en el diapasón tenemos Sol. Dos trastes más arriba en el diapasón, he dicho tres, pues son dos. Dos trastes más arriba en el diapasón tenemos La. Dos trastes más arriba en el diapasón, tenemos si Dos trastes más arriba en el diapasón, Do. Dos trastes más arriba en el diapasón, Re. Dos trastes más arriba en el diapasón, tenemos Mi. Aquí, ¿vale? Aquí ya no se ve. Mi. Y un traste más arriba, tenemos Fa y empezamos el ciclo de nuevo. Es decir, tenemos Fa, Sol, La, Si, Do, Re. ¿Vale? Siempre. Y todo esto pues nos da mucha riqueza y muchas, muchas posibilidades cuando estemos sacando un tema. Pues ya dice el tema en es que está en La, pues ya sé que empiezo aquí. Y luego sus, sus relativos. Bueno, Re. Este es el acorde Re, en formato Re, en, esta vez, en este caso coincide. Yo lo suelo ver, cuando cojo un acorde, me aprendo un acorde, suelo ver la... Digamos la, la figura, la simetría. Entonces el acorde de sol, si os fijáis, estas tres, estas tres van en como en escalera y luego le agrego esta. El acorde de, de re, estas tres van en escalera y le agrego esta. ¿Vale? Escalera hacia abajo, escalera hacia arriba. Con eso un poco la representación mental que me hago, que en mi, con, concretamente mi, mi forma, mi aprendizaje es muy visual. ¿Vale? Este sería re. Entonces, si tengo re y recordamos lo de antes. Dos trastes más arriba tenemos MI Un traste más arriba tenemos FA Dos trastes más arriba tenemos SOL Dos trastes más arriba tenemos LA eh, dos, un, eh, uno, uno. un traste más arriba tenemos SI Un traste más arriba, no, perdón, uno no, dos SI, sí, un traste más arriba, ahora sí tenemos DO Y ya repetimos ¿Vale? Es decir, que tengo Re aquí y igual que hacíamos con, con Sol, pues moviendo, vamos teniendo distintas, distintos acordes: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¿Vale? Bueno, y ahora el último formato que es el formato barra. Esto partimos del al aire, que sería Sol sol y si seguimos la secuencia de antes dos trastes más abajo tendremos la la si do re mi fa y aquí ya volvemos a, al principio sol vale sol la si Me encanta como voy moviéndome, en la silla, ¿veis? Esto es la, el caserísimo total. Bueno, y ahora viene el ejercicio. Paro para cambiar un poquito de, de ángulo y para que veáis también la mano derecha. Lo primero que tenéis que practicar es el, el roll que vamos a utilizar. El roll, que es... Forward, backward. Para adelante vamos a pulsar la cuerda cuarta y para atrás vamos a pulsar la cuerda tercera. Me, me explico. Es decir que la cuarta, este es el forward y el backward, lo pulso la cuarta, ¿vale? Ya sabéis cómo se practica esto, que esto es poner el metrónomo y hasta que revienten los tímpanos, ¿vale? Dificultad, pues ya sabéis, lo que tenéis que hacer es hacerlo por segmento. Y ahí me voy yendo. Me he dado a la tercera en vez de la cuarta. Hay que hacerlo automático, ¿vale? Bueno. Y ahora viene el ejercicio en sí. El ejercicio en sí lo que vamos a hacer es, lo voy a dejar ahí en este plano, es combinar posición F, posición D. D, perdón, F, D, Sol, F, D, Do, y por último D, Barra. ¿Vale? En el acorde el acorde F, perdón, lo vamos a poner completo el acorde D nos vamos a comer una nota nos vamos a comer la de la cuerda cuarta ¿vale? es decir que aquí vamos a poner el acorde completo aquí no vamos a poner la cuerda cuarta aquí vamos a poner el acorde completo aquí no vamos a poner la cuarta aquí no vamos a poner la cuarta y aquí tampoco ¿vale? no sé si, si lo estáis viendo y este sería el ejercicio Voy a poner un poquito más eh, de otro ángulo para que lo veáis más claro. Y bueno, ya, ya sabéis de qué va el tema. Practicar, practicar, voy a mirar aquí ahí el objetivo, no a la pantallita sino al objetivo eh, bueno, pues ya sabéis de qué de qué se trata, de practicar, practicar practicar, lento primero, luego más rápido hasta que se asimile es que no, no hay otra, chavales y chavalas no hay otra, hay que, hay que darle caña y ala eh, que lo paséis bien con Dior